En septiembre de 2000, en la cumbre del milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas con plazos definidos para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, entre otros desastres que afectan a la humanidad. Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio. El trabajo decente y crecimiento económico apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de la productividad y la innovación tecnológica. La estimulación del espíritu empresarial y la creación de empleo son cruciales para este fin, así como medidas eficaces contra problemas como el trabajo forzoso. El objetivo a lograr es un empleo pleno, productivo y decente para todas las personas para 2030. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido pueden impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Aquí es donde la ingeniería informática y los avances en la misma juegan un papel importante. Sin ir más lejos, debido a la pandemia y a la declaración del estado de alarma, muchos trabajadores han cambiado de forma súbita las condiciones en las que trabajan. Entre estos, ocupan un lugar destacado aquellos que ahora desempeñan sus funciones desde sus hogares. Es por eso que la necesidad de construir una infraestructura que permita llevar a cabo el teletrabajo y que la gente con pocos recursos disponga del material necesario para poder trabajar desde casa se haya convertido en una prioridad. Hoy en día prácticamente todo el trabajo está conectado a la tecnología y una caída de los sistemas informáticos puede ocasionar grandes problemas, aunque sea por unas pocas horas, como la caída de los servidores de Google en diciembre del año pasado. El trabajo forzoso contemporáneo adopta múltiples formas, situaciones de esclavitud, servidumbre y trabajo de reclusos, así como el trabajo obligatorio exigido para proyectos educativos, comunitarios y estatales. La tecnología y la ingeniería informática dan nuevas herramientas que permiten evitar el uso de labor forzada. De esta forma, cada vez más personas trabajan desde la comodidad del hogar, reduciendo el número de horas muertas en las que no se rinde y aumentando su productividad en aquellas invertidas en el trabajo ya que lo hacen cuando realmente quieren. Pero de todo esto surgen varios problemas éticos. Sustituir a las personas por sistemas informáticos es siempre bueno. Supone el estar conectado a cada vez más gente, no estar en soledad.